Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Q Noticias. En este programa vamos a mostrarte la visita de Baltasar Garzón, el tercer ciclo de charlas sobre historia latinoamericana y la presentación del libro Desafíos del Periodismo en la Sociedad del Conocimiento. Así comenzamos con el programa de hoy. visita del jurista español Baltasar Garzón, quien fue asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya e investigador de los crímenes contra la humanidad, el narcotráfico, el terrorismo y la corrupción política producidos en España. Nuestra universidad le entregó el título Doctor Honoris Causa y hoy busca elaborar un convenio sobre el derecho ambiental y el derecho económico internacional. Nosotros tenemos eh, una serie de proyectos con la Fundación Baltasar Garzón, que nos interesa impulsar, creemos que es una fundación de enorme prestigio internacional, por temas estratégicos que hacen al quehacer de la humanidad, vinculados por supuesto al orden del derecho y su articulación, con temas de derechos humanos, con temas vinculados a la contaminación ambiental, y con temas vinculados también a la necesidad de desarrollar estrategias de alertas para la corrupción en cualquier país que tenga lugar ¿Qué hacer como compatibilizar eh, el mundo de la economía el mundo de la empresa la explotación de los recursos naturales el tratamiento del medio ambiente conjugarlo con el de los derechos humanos y en definitiva la propia defensa de la sociedad frente frente a esas explotaciones la universidad va a trabajar junto a la fundación para desarrollar algunos de estos proyectos y eh, estratégicamente pensar el modo de instalarlo en la región porque creemos que realmente son proyectos muy importantes para, eh, para cualquier país eh, hoy eh, que desarrolle política y derecho internacional. La idea sería conjugar es eh, esa participación entre eh, un ente como la universidad, en donde la educación, la enseñanza, la capacitación es, a través de expertos, es fundamental, conjugarlo con los expertos de la propia fundación e implicar a más actores para que eh, quienes quieran aproximarse a los contenidos podamos eh, desarrollar tanto de forma presencial como online eh, este tipo de iniciativas. Creemos que la Universidad sigue, eh, tiene que seguir eh, desarrollando estrategias en donde el capital simbólico que tiene eh, se fortalezcan y en este sentido creemos que tanto el prestigio como la valoración que tiene esta fundación a nivel internacional nos lo va a permitir. El Centro de Estudios en Historia, Cultura y Memoria, en conjunto con la Cátedra Abierta de Género y Sexualidades, organizan la charla sobre historia latinoamericana. En este tercer ciclo, el debate se centra en los siglos XIX y XX con la proyección del documental Mujeres de la Mina para analizar la historia de las mujeres mineras en el Cerro Pico, en Potosí la idea eh, en realidad tiene que ver con un ciclo que venimos eh, haciendo hace tres años sobre discusiones en torno a américa latina sobre todo a su historia eh, al... Es una iniciativa que, que yo eh, tengo desde, desde la materia de Historia de América Latina, siglos XIX y XX, a la que se han sumado este año tanto el Centro eh, de Estudios de Historia, Cultura y Memoria y la Catedral Abierta de Género y Sexualidades. La película cuenta la historia de tres mujeres eh, trabajadoras de las minas eh, de Potosí. Si bien hacemos bastante foco en, en la cuestión digamos quizás más política o histórica de organización, también nos interesaba contar cómo la historia de ellas como, como mujeres, más allá de, de un marco tan quizás teórico o, o frío, lejano de, de lectura de su realidad, sino de, de poder acercarnos en su vida más desde lo cotidiano. Mi participación está vinculada a, a integrar un poco lo que está relacionado con el contexto histórico boliviano y la potencia del sindicalismo en Bolivia, y de alguna manera tratar de aportar... ...a partir de marcar un poco el documental al interior de la historicidad concreta del país. La idea era poder dar una discusión que cruzara presente con pasado eh, y que pudiera justamente de, eh, dar cuenta eh, de, de este pasado que no pasa. ¿no? Eh, eh, de, de temas que vemos y desarrollamos en la materia, eh, cómo se resignifican en la actualidad a través de la memoria, pero a través de, la, de las acciones diarias de los actores sociales. Es una, una temática que nos parece súper a lo que tiene que ver con un montón de otras eh, luchas o cuestiones de, de que tienen que ver con los derechos de las mujeres y que nos pare, nos parecía que podía ser como un un espejo hacia un montón de otras realidades sociales de Latinoamérica en general. Lo que se busca es, por un lado, eh, una discusión interna a la, a la materia, como te comentaba, pero por otro lado, abrir las puertas eh, de, de las cursadas eh, a la comunidad académica eh, para que justamente podamos eh, discutir, eh, no solo eh, en, en espacios cerrados que son las aulas, sino eh, en eventos donde eh, se cruce lo académico con lo político, eh, mm. O con lo ideológico, digamos, y todo eso confluya eh, en una, en, con la militancia también y todo eso confluya en, en una actividad. Presentan en nuestra universidad, con la presencia de una de sus autoras, el libro Desafíos del Periodismo en la Sociedad del Conocimiento. Busca reflexionar sobre los medios, los periodistas, las fuentes y las relaciones entre ellos con la audiencia se inscribe en una actividad curricular nosotros tenemos una materia que es sobre sociedad de la información y eh, en, ese, en esa clase investigamos bah, trabajamos y estudiamos sobre temas eh, del cambio tecnológico y sus impactos sociales y uno de los aspectos en particular que enfocamos es obviamente el del ejercicio profesional en los medios de comunicación el periodismo y otros Oficios. Ese producto donde nosotros ponemos en común de qué manera las tecnologías, la sociedad de la información, la convergencia, la globalización afectan el trabajo del periodista, las formas de consumir información y también este, el modo que impacta en relación con la información que circula socialmente y de qué manera eso tiene algún grado de incidencia política o no. Forma parte de una actividad más que los enriquece y que les permite a ellos eh, digo, tener perspectivas que no son solo las de su profe a cargo del curso, sino de otros colegas que han, son reconocidos, digamos, en el ámbito nuestro por la seriedad de sus trabajos. Muchas cabezas piensan más que una y sobre todo si las cabezas son más jóvenes que las nuestras, este, seguramente nos van a poner en cuestión y nos van a hacer volver un par de pasos para atrás y volver a repensar y estos encuentros siempre son muy, son muy importantes para mí, más que para ellos, probablemente aprendan más yo que ellos, este, pero bueno, espero que, que, que se queden con más preguntas que respuestas. Esto fue todo por el programa de hoy. Si quieres volver a ver esto o los anteriores, puedes ingresar en nuestra página web, además seguirnos por nuestras redes sociales. También puedes encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana.